La arena de la playa es un derecho humano fundamental. Tomar el sol es un derecho humano fundamental. Venir a la playa es un derecho humano fundamental. Derechos humanos negados por la OMS. Autores de paranoias anteriores como la gripe A, que quedó claro que era un fake, las vacas locas, la gripe porcina, etcétera, etcétera, Que la OMS puede negar estos derechos fundamentales. Esto hay que llevarlo a algún tribunal o algo. Yo no lo voy a hacer porque estoy en la playa, pero está claro.